Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Le Pintora y aquí estoy grabando Fire Emblem Awakening, el episodio creo que es el 7. Y vamos a continuar con esta de aquí. Mi madre, todo lo que caminó para atrás. Contamos entonces con la ayuda de Resna Ferox. Te lo agradezco, Grom. Siempre supe que enviarte a ti era lo correcto. Mm. Tendrías que ver a los guerreros de Ferox. Ferrox. Puede que ahora nuestro pueblo esté a salvo de. Alteza, mi señor. Disculpad mi intromisión, mas traigo malas noticias. Filia, cálmate, por favor, ¿qué ocurre? Han divisado soldados. Plegianos dentro de nuestras fronteras sudoeste. Han atacado una aldea de Temis sí. y han secuestrado a la hija del duque. Esa es Maribel. Crom, tenemos que hacer algo. Aún hay más. El, gran, eh, el rey Gran Grangrel gran de Plegia alega que mi señora Maribel invadió su país. Y ahora sí es una reparación por tal ultraje. ¿Y nos vamos a tragar las mentiras de una rata chiflada como ese rey de Plegia? ¡Hay, hay a paz, Chrome. Manejamos esta situación con cordura. Manejemos. Uy. Tendríamos que cortarle el cuello y poner fin a este asunto. El rey loco ha estado provocando a Elise con cada uno de sus actos. El rey loco... No parará hasta que logre arrastrar con él a todo, el, a todo este continente hasta el infierno. Estoy de acuerdo con el Príncipe, Alteza. Debemos demostrar a Plegia que estas, que estas acciones acarre, acarrearán consecuencias. Te entiendo, Kron. De verdad que te entiendo, pero... Si le damos la guerra que él quiere forzar, ya hemos perdido. Pase lo que pase. El último conflicto casi acaba con Ilyse. Dejó al pueblo hambriento y sin hogar. No permitiré que vuelva a comer. Solicitaré audiencia con el rey, de, con el rey Gangrel. ¿Ah? Emi, no, ni se te ocurra. la reconsider. Alteza. Él no tiene ninguna intención de hablar. ¿Entonces qué? ¿O vamos a la guerra, o dejamos morir a Maribel? Me niego a aceptar ninguna de esas dos opciones. Muy bien. Well. Pero me disculpéis, Alteza. Me he dejado llevar por, mi, por el corazón. Sé que siempre os mantendréis fiel a vuestros principios. Al menos permitid que los caballeros Pegaso os acompañen. Yo también voy. Alguien tendrá que salvarte de tus propios principios. Y yo quiero estar allí por ti y por Maribel. Como queráis, os doy la gracia a todos. Alien, vuestro aliento me dará fuerza. ay, ay, ay, ay, ay. Todos listos. Nos aguarda un largo camino. Atravesaremos las montañas occidentales hasta llegar a la frontera de Plegia. Oh, hey. Estoy listo, capitán. ¿Cuándo partimos? ¿Quién es este? Riken, ¿cómo has? Vuelve adentro. Estoy. eres muy joven para esta misión. Oh. Capitán. ¿Sabéis que tengo un don para la magia? Y que sé arreglármela solo. <ríe> Agarrarse a solo también sabe, claro. <ríe> me quedaré más tranquilo si, perma si permaneces aquí y proteges el cuartel, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos. Sé bueno y pórtate bien. Eh, bueno, a lo mejor puede meter un mago en. Porque la maga esta no me gusta mucho. ¡Hey! ¡Que sea bueno! Pero ¿qué edad se cree que tengo? Pues muy bien. Va a ver lo bueno que soy cuando quiero. Así me gusta. Riken. Uy. Uy. Opción cuartel ya está disponible. Se ha abierto un portal dimensional en una isla situada al sur. Eh. Portal Dimensional. Contenido Adicional. ¡Contenido Adicional! ¡Wow! Pues yo no voy a pagar nada por contenido adicional. Esto de aquí no era un contenido adicional, era un desvío. Yo no voy a pagar por contenido adicional, vamos a ver. Vamos a, vamos a probar cómo es esto del contenido adicional, aunque no lo voy a coger. Dice, este es el Portal Dimensional. ¿Quieres visitar otro mundo? Visita el Portal Dimensional para comprar mapas adicionales y jugar en ellos. Ay, salir Si es que ya no saben cómo ganar dinero No les basta solamente con comprar el juego, vamos Que te lo venden a cacho Para sacarte el cacho, nunca mejor dicho Pues nada, vamos a comenzar con el paso fronterizo Capítulo 5 Sí, vamos a comenzar Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Siguiente capítulo Menú. Necesitaré comprar curas o algo No, verdad y el y cómo cómo cómo cómo accedo yo a, al equipo y todo eso vamos a ver que sí esta es la misión venga la venerable y el rey what's es this Vaya, vaya, pero ¿a quién tenemos aquí? Ya, si es la la venerable en todo su esplendor. Cuidado, me deslumbras con tanta luz. No <risa> tiene pinta de malo maléfico, que no veas. <risa> Rey Gangrel, la única luz que me interesa es la de la verdad. Deseo aclarar lo ocurrido. <risa> la verdad, yo te la cuento si quieres. I beg your ¿No podríais decirme primero vuestro nombre? Puedes llamarme Aversa. De acuerdo, Aversa, que tienes una cara de mala que no veas. Decidme, ¿está bien Maribel? ¿Quién? Ah, sí, esa rubia es educada. ¡Desátame, bestia inmunda! ¡Maribel! ¡Lisa! ¿Eres tú, tesoro? Esta chica ha cruzado la frontera de Plegia sin nuestro permiso. Y eso no es todo. Ha herido a unos soldados plegianos que solo pretendían escoltarla hasta su casa. ¡Miserable! ¡Grandísima mentirosa! Dile ahora mismo la verdad o te daré una buena tunda. ¿Lo veis? ¿Qué modales, por favor? A una fiera como esta hay que atarla bien corto. Intrusa y encima criminal violenta, bueno, no sé cómo decirlo. ¿Intrusa y encima criminal violenta? Esto requiere un castigo severo. ¿Y si se descubre, ese que es una espía ilicense? ¡Qué barbaridad! Haría falta un enorme gesto de buena fe para retomar nuestras buenas relaciones. En mi vida he oído mentiras tan gordas. Yo no he hecho nada. Son ellos los que, no, los que han invadido Ilise y, y, y han reducido a cenizas un pueblo entero. Cuando intervine, me arrastraron al otro lado de la frontera. Si queréis pruebas, observad las tiendas saqueadas y las casas carbonizadas. Eso solo demuestra que hay bandidos. Plejia no tiene nada que ver. Sin embargo, esta noche lloré, lloraré en mi cama por vuestros pobres aldeanos masacrados. Por favor, Alteza. Tranquila, Maribel, te creo. Rey Gran Gangrel, por favor. Liberad inmediatamente a esta mujer. Seguro que podemos aclarar lo sucedido nosotros solos, sin necesidad de rehenes. ¿Qué? No disculpáis. no sé si, no sé ni por qué me molesto. en, parpa, en pato, ah, No sé. Podría ajusticiar a esta muchacha e irme a cenar tranquilamente. Estoy en mi derecho. ¿Qué? Maldito desarmado. Es? Controla a vuestro perrito, querida, antes de que alguien acabe herido por su culpa. <risa> Veamos, su majestad, su majestuosa majestad. Y si hacemos un trato, vos me dais el emblema de fuego y yo te vuelvo a, ma a Marifiera de una pieza. Una porrin. ¿Querés el tesoro real de Elise? ¿Pero por qué? Porque conozco la leyenda. El emblema de fuego es la clave para hacer realidad todos mis deseos. Hace años que lo ansío. Años. Y aún así, nunca se, no, se os ha ocurrido regalármelo por mi cumpleaños, Alteza. El poder del emblema tiene un único pro, eh, propósito, tiene un único propósito, Rey grell Salvar al mundo y a su gente en sus horas más desesperadas. ¿Es que vuestros deseos constituyen un fin más noble que ese? Por eso se llama Fire Emblem. <risa> Yo quiero lo mismo que toda plegia. Un final miserable para todos y cada uno de los Iliniense. ilicense, ¿Acaso hay algo más noble que eso? ¿Qué? No creo que hayáis olvidado lo que el último venerable le hizo a mi gente. Vuestro padre nos llamó Paganos, y en su cruzada contra Plegia mató a miles de sus habitantes y a mi familia. Yo nunca he negado los errores que Ilise cometió en el pasado, sin embargo, sí he jurado no repetirlos. El mío es un reino de paz. Vuestro reino es un nido de hipócritas. Y ahora, dadme el emblema de fuego. ¡No! Alteza, no. Dejadme aquí. Antes muerta que ser la moneda de cambio de este malnacido repugnante. No, Maribel. Va, ¿cuánta palabrería? ¿Por qué no podéis ponerme lo más, más fácil? Bueno, no hay problema, majestad. Se acabó la negociación. El emblema será mío, aunque tenga que arrancaroslo de vuestras manos in inertes. Ah, ¿dónde vas tú? <tose> ¡Sasca! Déjala en paz o acabaré contigo. No. Bueno, bueno. Eso es una declaración de guerra en toda regla. Una gran contienda que de derramará hasta la última gota de sangre license. <risas> Venga. Qué mala pulgas tiene ese hombre. ¿De verdad merece la pena organizar semejante tragedia solo por ti, Mentecata? La gente siempre te recordará como la causante del fin de la casa de Elise. No, eso no es lo que... Lisa, por favor, no ¡Está! ¿Eh? Maribel, corre, ya eres libre Riken, ¿qué haces aquí? Tú corres, ya te lo contaré después. Oh... ¿Esta moneda es tu novio? Ah, monada. Moneda, dije. ¿Esta moneda es tu novio? No. ¿No? Mira lo que cuco. No te atrevas a hablar más así, bruja. Ah, magia de viento. Corre, Maribel. Sí. ¿No tiene piernas? ¿Mocos insolente, Debería... No, nuestros efectivos son bastante más numerosos. Esos críos estarán muertos antes de que puedan alcanzar su a sus amigos. A ver, vamos a conversar. ¿Eh? Virion y Zuli, nada más. Pues nada, venga, vamos a ver qué se dicen estos dos. ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! La fortuna me sonríe. Si eso no es otra... Si no si no es otra que mi amada Zuli. Como siempre, revoloteáis cual mariposa y picáis cual abeja Lo que es positivo, porque ¿Este discursito tuyo va a alguna parte de Pimpollo? ¿Pretende seguir el norte de la brújula de mi corazón? ¿Qué os apunta a vos, querida Zuli? O sea que ninguna parte Pues piérdete, que me tengo que entrenar Oh, qué frialdad. Siento un frío glacial que se aproxima hacia mí. Debe ser la muerte que me atrapará si no oigo una palabra de amabilidad vuestra. Vamos. Todo este entrenamiento, todo eso quini, gui, gui, gui, gruñido, nada de esto es propio de una dama de tal belleza. Um... Uf, una chica guapa puede exaltar a un tío de lado a lado igual que una fea. Pero las dos tienen que practicar para poder hacerlo. Así que, a hueca. No, no me cabe duda de que los poetas glosarían vuestra gracia en combate. Dirían que es ensartacular. Corramos un tupido velo. Mas no necesitáis agotaros de esta manera. Cuando un hombre puede protegeros. ¡Uf, qué machista! Todavía no sé... De ningún hombre que sea capaz de hacer eso. Tómalo, ahí. Mm -hmm. Me ofendéis, mi señora. El hombre que tenéis frente a vos es es más que capaz. <risa> Espera, ¿te referías a ti? <risa> <risa> Ay, que me parto. Eres un tipo muy gracioso, Pinpollo. Eso lo reconozco. No era una broma. ¿Tienes idea de cuánta gente intenta matarme cada día? Hace falta un héroe hecho y derecho para seguirme el ritmo y para protegerme. Ya ni hablamos. Aún así, yo os aseguro que soy el, ese héroe que mencionáis. Mm. Pinpoy, antes que a ti, elegiría una nodriza con niño y todo para protegerme. Veo que hará falta que os lo demuestre. Que así sea, acepto el reto con gusto. Estad atenta a la próxima batalla. A regala de un, de heroísmo, de un heroísmo de los que hacen leyenda. <risa> <risa> esto va a ser divertido. Bueno, eh. Fuera A ver, unidades A ver... Frederick... Kellam, Donnell... Miriel... Stall, Bike... Es que no me gusta, yo prefiero Kellam Lonsu... Ah, qué guay! Se me había olvidado que tenía Lonsu! Uh -huh, uh -huh. Vale Voy a unir a estos dos Voy a unir a estos dos Voy a unir Por unir, vamos uf, uf, uf. Voy a unir a estos dos, creo Unir a estos dos y Lisa por sola Curar veintitrés Uf, no sé si me va a hacer falta comprar más. Por lo pronto vamos que. Creo que yo creo que con 23 va bien. A ver. Gestionar. Optimizar. Sí. A Miriel no la voy, no voy a meter. Más que nada porque.. Fíjate. <ríe> Pero bueno. Lon Susi. Que me, me, me gusta bastante. Es un mirmidón. Lore, estratega, sacerdotisa, caballero pegaso. Y Sumia no es que me agrade mucho. O sea, metería a aquel angustosamente, Pero no sé. Tengo la impresión de que Sumia. Bueno, yo voy a, voy a combinar a estos dos. A estos dos. A estos dos. Y a Bike con Lisa <risas> Lonsu que vaya solo No, Lonsu que vaya con Lisa Y Bike solo No, porque entonces no puedo estar curando eh, Lonsu y Bike Que entre ellos dos no se van a casar Vale Vale, vale. Vamos a guardar la partida Sip sí. Y vamos a... Vamos a ver el mapa Poquito, a ver aquí hay algo interesante. Están las barricadas, mira, aquí hay algo interesante también. Y, y, y me tengo que cargar a esta un mago oscuro, jolines y un saqueador, primero que nada. me cargo esos dos y después voy para arriba. Aunque por aquí hay otro. Vale. Ok. Venga, vamos a luchar. ¡Sí! Vamos a comenzar. Aunque okay, ya llevamos 20 minutos. Por fin tengo mi guerra. Capitán Orton, quedaos aquí y aniquilad a tantos ilincenses como podáis. También recibiréis refuerzos desde la fortaleza. Vamos, portaos bien y haced lo que os digo. O mejor dicho, portaos mal, muy mal. Adiós. Turno mío. Eh, sí, este la combino con Erza y vamos a cargarnos a este señor. Ah, pero está atacando a Erza. Quita, quita, quita. Ah. Pero por qué está señalando a Erza? Mmm Intercambiar. Exacto. No, intercambiar no es. Jolines, no sé lo que hice ya. Relevar. Con Chrome, ataca. Venga. 15. Otro 15 y se carga el plejigan. Perfecto. Cron subió un nivel. ¿Cómo se nota la diferencia? Vale. A ver. Pues puedo unir a Alonso con Sumie. Venga, este con este. Y vamos aquí a atacar a esta señora. Señora Petty Aquí. Y rele relevar. Atacamos con una espada de hierro. A ver. Eh -eh. el sable life no le quita mucho, así que la espada ya. Palarte. Ten cuidado. 6 7 5 y no contraataca. 6 7, tómalo ahí. Muy bien, así se hace. A ver. Este la combino con esta. Y a Zuli le llevamos aquí para que ataque. Ataca paca. 14. Recibe 6. Ataca 14. Se lo llevó todo Zuli. Zuli alcanza nivel B con la destreza con eh, lanzas. Vale. Y Llevamos a esta señora aquí Con su bastón Que cure azul Muy bien Y vamos a combinar A estos dos Pero entre Este y este No sé quién es mejor que Que ataque Venga para aquí para acá. y esperamos yo creo que ya está ¿no queda alguien no fin del turno los maguitos está muy lejos para atacar creo yo Ay. Ay, que yo no, no vi a ese Qué bobo Qué bobo, absolutamente bobo Hagan para atrás todo lo que puedan Esperamos He ensayado mis ratos libres No se me van a caer los anillos Por esforzarme más Mejora su dominio del arma mm, Vale A ver, <risas> Dios mío Me tengo que cargar a esto Joder, está un poco chunga la cosa, eh Vámonos a... Me voy a cargar a la señora esta. O el señor este. Da igual. A lo que sea. Whatever. Falló. la ahí. Uno menos. Subo nivel. Eh, no leí lo que dijo Zulis No pasa nada A ver Ya os voy a poner en peligro A la que cura Rescatar A Maribel No Pues nada, no puedo hacer otra cosa Esperamos aquí pero la voy a cubrir. Y vamos a ver si estos pueden ir un poquito más rápido. Esperamos aquí. Y vamos a hacer que estos se vayan a unir un poco más a la batalla. Esperamos. Ay, que sea lo que Dios quiera. Quita 2. Quito 16. Quito 9. Perfecto. Suben experiencia ambos. Falló. ¡Ataca! ¡Ataca! Tómalo ahí. <ríe> Así me gusta. Oye, Zulia al final es buenísima. Uy, magia y no puedo contraatacar. Bueno, sí, a lo mejor. Virion puede. No. Ostras, eso no vale. Zully tiene 8 de vida. 15. Y 15 más. Zully está un poco in danger. 14. Ah, eso duele. Dice, a veces... Nuevos enemigos entran en el campo de batalla durante un combate. Puedes evitarlo si colocas una unidad aliada en las casillas en las que aparecen. Eso es demasiado. ¡Demasié! Vamos para aquí. Y... No, rescatar, no. Curar. A Maribel. A ver, esto que es? mil Milmidón con una espada de hierro. Mejorar. Vale, voy a hacer una cosa. Ahí mismo. Revela. Relevamos. Y ataco a este. Tómalo ahí. Me quito un montón, ¿eh? Yo me voy a cargar a esta armado este 18, 18 directo Toma ahí Vale Ahora me tengo que cargar a este Ahora me voy a cargar a ese Así Voy progresando Claro, sí A ver... Estos señores... Los voy a poner aquí Espero... Y... A estos los traigo para acá Esperamos Vale A ver... Usted Aquí, ¿dónde está? Bastón, curamos a Riken Que el pobre está hecho por... Vale Aquí hay un mago Un mirmidón Y aquí hay un mirmidón Y un saqueador, con un hacha Vamos a cargarnos al saqueador Espérate, espérate Estos no los podemos ver Sal. No muy, ser, no muy lejos, pero vamos a ponerlos aquí. Esperamos. Sí. Vamos a poner mi 15. 3. Ay, no hay contraataque. Esperaba un contraataque. Que esperen aquí, sí, o sea no que no se que no haga nada. Y, y, y, y, ¿quiénes quedan? Estos no. Estos vamos a traerlos aquí y esperamos. Vamos a ver qué hacen. ¡Perro! Toma, fallaste. 3 15 subimos de nivel con Chrome Pasa del 7 al 8 ¿Cómo se nota la diferencia? Pues sí, hijo. ¡Epa! Lonsu recupera vida. Sería 19. Eh... Atacar a este, al plegiano. Pff, yo pensaba que fuera a durar un pelín más, pero bueno. Esto vamos a meterlos aquí. Esperamos. Vamos a atacar aquí. menos consigues un hacha de mano eh, vale luego se la paso al otro a ver usted para aquí y cura a la gracias y yo creo que con esta vamos a avanzar para aquí arriba Esperamos. Y estos también los avanzamos. Esperamos y... A Virion se le podría ver la entereza de atacar, ¿sabes? Kron se cura. A ver. Zuli está al 6. Y dirían al 4. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intercambiar. Me voy a poner aquí. Y relevar. Y ataco a la tipa esta. ¿Cuál tipo este? No sé. 14. 8, ataca otra vez, 14, toma ahí. Bien. Aquí que suban todo nivel. Que es una, un combate fuerte. Vamos a meter a estos aquí. Y esperamos. Vamos a hacer que esta suba. Para que pueda curar a, su, ahí a, a la peña. Kinete 5, luchador 4 Sí, vamos a cambiar Vamos a hacer que estos se vengan para aquí No, se vengan para aquí Que se releven y que ataquen al Miren, mitón Al albidón, toma Contraataca No contraataca Bobo mierda Vamos a venir con esto para aquí. Listo? Falló, bien. Y ocho más. Muy bien. Eh, vengo aquí. Relevo, y ataco a él. Uno menos. Que ataque el enemigo. Ah, vamos a ver. Vamos a curar a Virion. Y la isa sube al 11. Aún tengo, aún tengo algunas en la manga. Muy. A ver, tengo que llegar aquí y tapar el paso para que no suban más burro texto. Vamos a meter estos aquí. Esperamos. Estos vamos a hacer que vengan para acá. Y nos separamos, nos esperamos. Y estos no pueden venir más que aquí. Mierder. Ah, vamos a venir aquí. Y esperamos. ¿Y quién falta por mover? Estos. Que. Voy a hacer que vengan aquí Espérate Cómo era para ver el alcance El mirmidón este llega hasta aquí o aquí Entonces ataca aquí o ataca aquí Entonces yo lo que quiero es que no me ataquen Por lo tanto voy a hacer aquí Y esperamos y estos los ponemos aquí. Y esperamos. Vale. Hoy. 11, 14. ¡Muy bien! Elsa sube de nivel. Al 7. Esto sí que es progresar. ¡Uy! <risa> ¡No! ¡Esquívalo! Bueno, cuatro. Nueve. Uy. Como un joroba que ataquen de lejos. Quita ocho y no puedo hacer nada. Bye cura. Vai se cura. Que no es Bad cura, sino Bye se cura. Atacamos al señor Plegiano, el Mirmidón este. 9 y 13. Toma. Muy bien. Así me gusta. ¿No se puede mover? No. Pero bueno. Este vamos a moverlo aquí. Y esperamos. Este vamos a hacer así. Y atacamos. Tómalo ahí. Subió un nivel. Al quinto. Venga, os dejo que me toquéis los pisos. <ríe> fantasma. Es un fantasma, no me pueden decir que no. <ríe> eh, ¿Qué hago con Liza? Espérate. Vamos a mover a estos hasta aquí. Y esperamos. Movemos a esto hasta aquí. Y esperamos. Movemos a Lisa hasta aquí. Y espero. ¡Hala! No pienso pediros el nombre, solo la vida. Orton. Ay, Dios mío contra que va contra isa, por la cara por la cara ¿Lo viste? Me cago en la leche, tú no? A ver, esta que corra. <ríe> y que use una poción. Esto... Que ataquen. Otra vez, ataca otra vez. Podría haber atracado otra vez. Venga. Y aquí puedo atacar a la porra. Eso. Ah, pues sí. Tómalo ahí. Ataca. Ahí está. Orton, un Orton de menos. Esto no tiene importancia, la guerra llegará pronto, Elise. <risa> Elsa sube al 8. Esto sí que es progresar. Elsa gana, alcanza el nivel C con la destreza con magias. Y consigo un saco de plata. Ya está, ¿no? He estado repasando tácticas, no dejaré que ningún camarada muera en combate. Su experiencia aumenta a 27. Uh, y puede seguir combate. Sí, me da a mí hasta que no mueran todos nada, ¿no? Entonces me tengo que cargar a este. Al jinete Wyvern. Espérate, que tiene de debilidades... Mm. Tiene debilidad contra esta muchacha. A ver, el mirmidón su tiene 4 y esta 2. A ver, relevar. Y atacamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Si se carga Sumia me las tres flojas, ¿vale? 5, 4, 10 y 5. está ¿no? ¿No? Y sumia sube al 3 Qué bueno Tengo que seguir progresando así Fase superada Los, los haces son Ersa y Grom, por supuesto Maribel, ¿te han hecho daño? Nada digno de mención, tesoro Hey. Me alegra que estés bien. ¿Quién? Ah, eres tú. Ya sé que no te caigo bien, pero aún así me alivio que estés bien a salvo. Bah, no es una cuestión de aprecio. Eso es solo que me preocupo por Liza. Es tan sensible que... Ay, no me puedo creer que me estés justificando ante alguien de la plebe. En fin, disculpa mi brusquedad y bueno. Y gracias por participar en mi rescate. Ala, ya ha cumplido. Perdóname, Emi. Me he pasado de la raya. No pasa nada, Crom. El nos estaba presionando y además tú solo querías protegerme. Ese demente debe estar reuniendo a sus tropas, si es que no la ha hecho ya. ¿Puedo sugeriros que, que volvamos raudo a Is Is Ilistol para discu discutir nuestra estrategia? Eso haremos, Frederick. Me temo que se avecina una guerra. Debemos proteger al pueblo de Ilise a toda costa. Ahora sí. Nada, vamos a guardar la partida, espero que les haya gustado, si es así denle like, si no pueden suscribirse aquí abajo a la derecha Les voy avisando ya, aunque es un poquito tarde, ya llevamos un montón de minutos de, de, de capítulo Que se me ha roto el ordenador, por lo tanto para grabar lo voy a tener jodido, muy jodido Entonces esto ya lo estoy grabando a través de un monitor externo y demás porque la pantalla del portátil se me ha roto pues nada, entonces me compraré otro portátil o un ordenador de sobremesa. No sé, ya veré, pero vamos, que es muy probable que esté mucho tiempo sin volver a subir otra otro vídeo. No porque no quiera, sino porque no puedo, no tengo, no tengo métodos para, para hacerlo. A salvo que esté en casa de mis padres y tenga la, la pantalla auxiliar. Pues nada, eh, lo vamos a ir dejando por aquí. Si te ha gustado este vídeo dale a like aquí abajo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. O al final del todo en el, en, en el logo de El T-Pintora. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.